Ven a conocer el pasado, el presente y el futuro de una provincia cuya capital acaba de recibir el premio Reina Sofía de Accesibilidad 2012. Sumérgete con nosotros en esta tierra, cuna y última morada de mujeres y hombres tan ilustres como Juana I de Castilla, tristemente conocida como La Loca, Cristóbal Colón, Felipe II, Miguel de Cervantes, José Zorrilla o Miguel de Libes. Adéntrate en la historia a lomos de nuestro autocar adaptado, para conocer la ciudad y la provincia escenarios del enlace de los reyes católicos, la distribución del nuevo mundo o la revuelta de los comuneros. Ven a descubrir, en un itinerario nocturno lleno de magia y luz, el por qué Valladolid posee el premio a la ciudad mejor iluminada del mundo. Aprenderás, mientras disfrutas de una visita guiada adaptada a tu ritmo y necesidades, a escuchar los siglos de historia que derraman con su tañido las centenarias campanas que pueblan sus cielos infinitos. Comprenderás, observando su paisaje en nuestros desplazamientos por la provincia, que toda una generación de escritores y poetas se conmovieran con él. Contrastarás los amarillos con los verdes que brotan al paso del duelo ...por el cual navegarás de forma virtual a bordo de una barca accesible. Conocerás y observarás la fauna y la flora que habita en sus riberas. Te sentirás gigante entre fieles y concienzudas reproducciones de edificios mudéjares... ...y minúsculo ante el peso de la historia que albergan sus villas. ¡Vamos, anímate! ¡Empápate de los sabores y olores de sus carnes! cervezas artesanas y caldos con cinco denominaciones de origen. Ven a Valladolid, conoce su entorno, a sus habitantes, amantes del buen tapeo y de la buena conversación, reservados en el primer trato, socarrones y brillantes en el humor. Consigue su confianza y no solo te llevarás para casa el recuerdo de un viaje inolvidable. ¿Te lo piensas perder?